Como es costumbre, en la PowerCon se anunciaron de manera oficial los sets de Masters of the Universe. Y entre sus líneas, Mega Construx no pasó en vano, ya antes supimos lo que Mega pretendía lanzar. Pero nada, como verlos en el stand y apreciarlos bien. Heart Pit fue el primer set del cual veríamos una imagen. Una cabeza de Skeletor como la que vimos antes pero recordando el Slime Pit. El playset original venía con Slime, y esta también fue una práctica muy común de Mega, utilizada en Tortugas Ninja, Breakout Beast y Alien. En esta ocasión tenemos a He-Man zombificado. De color verde translúcido, el héroe ha sido transformado al lado del mal, haciendo referencia al cómic y a la figura lanzada en otras líneas. Cabe mencionar que el estilo Gomi usado por Mega en Tortugas Ninja o Marvel estaba maldito y solía quebrarse con facilidad, esperemos que esto haya sido solucionado, porque sería una lástima que la figura de He-Man sufra de lo mismo. Landshark es otro vehículo que veremos muy pronto, al parecer tendrá la acción de abrir y cerrar las mandíbulas, y contará con la variante de Armor Skeletor con doble daño de batalla y roboto con el pecho traslúcido una figura del robot ya había sido vista vendiéndose en ebay y como era de esperarse por muy corto periodo de tiempo aunque con el mismo concepto tenía distintos colores en sus engranes probablemente un prototipo que se escapó de la fábrica llama la atención que los engranes son con detalles de pintura y no como en la figura de los ochentas que estaban en su interior. Hordak Strike. El universo de Motu es gigantesco y Mega parece prepararse para lanzarlo todo. Monstroid, la criatura ordiana, es la siguiente en aparecer y podemos darnos cuenta de la importancia de este set, pues Hordak y Shira son parte de este, acompañados del príncipe Adam versión cómic. Abriendo las posibilidades de que tengamos más personajes de Shira, Princesa de Poder. El set tendrá un costo de $29 dólares y al igual que el Landshark incluirá movimiento de acción. También presentaron el Báculo de Skeletor, que con 40 pulgadas luce genial. Con poco más de un metro estará formado por 740 piezas, otro armable del que ya habíamos escuchado rumores e incluso vimos en alguna imagen por ahí. Desde mi punto de vista, el báculo abre la oportunidad de que la espada de He-Man sea también muy pronto lanzada al mercado. Pero sin duda, lo más impresionante fue la montaña serpiente, que se mostró como prototipo, construida con piezas de distintos colores. Al parecer, la deadline nos alcanzó y no pudieron darle los acabados como cuando presentaron el castillo de Grayskull. La guarida de Skeletor luce impresionante, e incluso más grande que su contraparte. Esperemos a que salga para corroborarlo. No dejo de imaginarme armándola y colocándola dentro de mi vitrina, aunque me cuesta trabajo pensar en ella sin el micrófono que la caracterizaba. ¿Lo tomarán en cuenta? Esperemos que al menos tenga algún sonido de cadena. En un Zoom que se llevó a cabo con miembros del staff de Mega Construx dejaron claro que la línea de Masters of the Universe está más que viva, brillando como nunca, y con los fans deseosos de más. No podemos saber cuál será el siguiente paso después de este, pero lo que sí podemos asegurar es que he y los amos del universo estarán un rato más activos dentro de los laboratorios de Mega, contrario al rumor que se dio que Mattel cedería los derechos a Universal, así que relajados. Algunas fotografías se filtraron hace tiempo y aquí te las muestro por si no las has visto. En estas mismas se puede ver algunas de las figuras que estarán a la venta muy pronto. El primero es sodak con marcas tecnológicas en su piel. Seguido de Screech, el halcón de Skeletor. Webster no puede faltar y al parecer tendrá un gancho con el cual colgarse. Clawful, otro clásico villano y su clásico movimiento de pinza. Whiplash luce genial aunque algo pequeño. Ninja, o eso creo, aunque parece hecho con partes de Assassin's Creed, probablemente sea uno de los que más cambios tengan. No sabemos si contará con su movimiento de acción en las piernas. Es otro clásico que esperamos con ansias. Molar, El cual no sé si es una broma o por qué lo eligieron habiendo otros personajes más queridos. Y Mana es otro que no podían dejar pasar para reutilizar el molde. Eldor, sabio mentor, guardián del libro de los hechizos. Y Cringer, es mostrado temeroso como siempre. En estas mismas fotos filtradas aparecían Hordak, Merman y el Príncipe Adam. Estos últimos tres muy pronto disponibles, aunque dos de ellos con ligeros cambios en el color. Así que todo puede pasar, recordemos que algunas de las figuras y sets presentados son prototipos tempranos y por lo regular sufren cambios de último momento. Ya lo vimos con el rotón o el mismo castillo de Grayskull. Por último, hace tiempo fue vista una figura de Skeletor con los mismos colores que el Skub Attack, pero este fue reemplazado por Sodak y lanzado hace poco. ¿Será que lo están guardando para otro set? ¿O solo sería una prueba de color más? Recordemos que Mega avisó que esta serie lanzada será la última de Motu comercializada como figuras individuales Y que todo lo que sigue serán solo sets ¿Te interesa ver el antes y después de esta línea? En la descripción del video te dejo un link para que lo veas Si el video te gustó, suscríbete y dale manita arriba Pues esto me motiva a subir más videos No olvides pasar por la página de Instagram Blockers, cambio y fuera! Recuerden amigos, si la trae de pilada la tiene ocupada, porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.